Y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy. Hoy quiero traerles a propuesta de esta hermosa pulsera en cristales y guaya. Hoy vamos a trabajar con esta guaya. Si no tiene guaya, pueden utilizar el hilo nylon. Bien, chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras. A mis chicas de la comunidad, un fuerte abrazo gracias a todas por el apoyo por favor suscríbanse a nuestro canal y regálenos un like para que nuestro canal siga creciendo gracias a todas mil, mil gracias a todas por el apoyo y porque siempre están ahí bueno y chicas no olviden de suscribirse regalarnos un like activar la campanita de notificación y seguirnos en todas las redes como el rincón de rosy bien para empezar para hacer esta hermosa pulsera esta va a ser una clase para principiantes y una clase especial para nuestras niñas del orfanato de Nagua. a todas esas, a todas a todas esas niñas y niños del orfanato de Nagua este hermoso tutorial va a ser para ustedes bien bien chicas y chicos miren para empezar los materiales que vamos a necesitar miren vamos a necesitar una guaya pero si ustedes no tienen esta guaya, yo lo voy a hacer en guaya. Pero si ustedes no tienen en guaya, utilicen, lo que siendo el hilo nylon, pueden usar este hilo nylon sin ningún problema. Yo lo voy a hacer en guaya para que ustedes también puedan eh, aprender a trabajar en la guaya, pero también lo pueden hacer aquí en el hilo nylon. Bien, vamos a utilizar cristales del número 8 pueden utilizar el material de su preferencia vamos a utilizar lo que son las argollitas aquí tengo dos y esta miden 8 milímetros vamos a utilizar lo que llamamos escalachín o atrapanudo. son muy pequeñitos como ustedes lo pueden ver miden un milímetro lo que miden vamos a utilizar un grafen vamos a utilizar aplastadores miren aquí dónde están vamos a utilizar un grafe para para que nos sirva de adorno Mosa silla de la número 8 nuestras pinzas y vamos a utilizar miren aquí ya la guaya está cortada yo voy a utilizar para mi mano 28 centímetros de guaya. Mi mano es, mi muñeca es muy pequeñita. Si su muñeca es un poquito más gruesa, pueden utilizar más hilo o más guaya. Bien. Para empezar, el primer paso que vamos a hacer, vamos a preparar nuestra guaya. Ya de que, ya después que está cortada, vamos a utilizar, vamos a utilizar mucho la mano. Yo espero gusta que lo puedan ver. Voy a tomar mi escalachín o mi, o mi aplastador y voy a colocar uno. También voy a utilizar lo que es el tapanudo. Eso tiene una pequeña perforación por abajo. Voy a utilizar otro escalachín o atrapanudo o tapanudo. Miren aquí dónde está. Y lo voy a colocar. A esto vamos a doblar así, de esta forma miren niñas y vamos a pasar a través del tapanudo lo pueden ver lo que estoy haciendo con nuestra pinza plana vamos a alar así de esta forma ven y vamos miren ustedes y pasamos a través de el tapanudo que está aquí y vamos a apretar así. ¿Ven? Y este que está aquí también vamos a apretar poquito, no mucho. Este lo vamos a dejar así. Bien. A esto ahora vamos a tomar nuestra pinza con nuestro dedo. Y vamos a hacer una pequeña presión y vamos a cerrar. Miren. Ya está cerrado. ¿Ven? Ahora vamos a ponerla aquí. Vamos a abrir nuestra argollita con nuestras dos pinzas recuerden que siempre le ha dicho que las pinzas se abren de lado vamos a tomar un grafe de esta forma vamos a tomar bueno vamos a tomar otra otra argollita Miren, vamos a tomar ya nuestro tapanudo, que está aquí, vamos a pasar. Miren. Pasamos y vamos a cerrar. Bien, y esto, este primer paso prácticamente está listo. Ahora, con nuestra argolla que está aquí de este lado, miren aquí donde está buscamos para abrirla y vamos a colocar nuestro grafe o nuestro dije perdón grafe no, un dije vamos a, a cerrar nuestro dije o nuestro accesorio que, que, que más nos guste para ponerla ahí vamos, hacemos poquito presión hacia los lados y cerramos nuestra argollita bien Miren, ya eso está listo. Ok. Ahora vamos a continuar con los cristales. Ustedes ven que tiene un pequeño espacio aquí. que tiene. Miren, quedó un pequeño... Esto lo vamos a dejar aquí. Si ustedes gustan, también lo pueden cortar. Y yo voy a hacer esto. Voy a comenzar a, comenzar a ponerle los cristales. Bien. Vamos a comenzar a ponerle los cristales. Y lo que vamos a hacer es que este seso que nos quedó aquí lo vamos a entrar por dentro de los cristales para que quede así. Bien. Tomamos otro. Tomamos otro cristal y vamos a divertirnos entonces. Miren, ponemos, entramos los cristales. Así de esta forma. Ahora tomamos una mozacilla de esta forma y esto es lo que vamos a hacer Miren. esto es lo que vamos a ir haciendo mientras colocamos los cristales nos vamos a ir divirtiendo un poco y dejando que nuestra imaginación vuele recuerden trabajar con los cristales de su preferencia tomo mozacilla. tomo cristal así recuerden que si no tienen esta guaya pueden trabajarlo con el hilo nylon simplemente usar un grosor mucho más fuerte de hilo y si no tienen un grosor más fuerte, entonces pongan el hilo doble para que su pulsera quede firme y resista con el tiempo bien bien chicas, yo, estoy, yo sigo aquí seguimos colocando los cristales y poniendo la mozacilla y voy a medir mi pulsera recuerden que si tienen la muñeca un poquito más gruesa que yo mira que voy a medir mi pulsera miren. voy a medir mi pulsera todavía me, fal me falta colocarle dos más dos cristales más para que me quede perfecta. recuerden que las pulseras no se usan muy apretadas tienen que quedar un poquito floja o un poquito desahogada y perfecto miren ya mi pulsera está lista entonces ahora miren, con este pedacito de guaya que queda aquí voy a tomar otra vez un escalachino o tapanudo. vamos a usar vamos a hacer la misma secuencia miren. tomamos lo que siendo el tapanudo tomamos otra vez el escalachín o el aplastador miren aquí vamos a alar un poquito y vamos a hacer esto miren lo mismo vamos a abrir un chin para que ustedes puedan ver yo espero que lo estoy enfocando bien en la cámara miren y vamos a hacer esto miren. pasamos a través del tapanudo, el escalachín, los cristales, agarren fuerte para que el cristal no se mueva y no le quede espacio, miren ven, miren, ven que no queda espacio y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar este pequeño espacio, esto por dentro de los cristales, así Vamos a esconder nuestra guaya por dentro de los cristales y la mozacilla de esta forma, ¿ve? y lo seguimos escondiendo. Bien, miren, ya que nuestra guaya está totalmente escondida dentro de los cristales, vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a cerrar, miren, aquí vamos a aplastar. Recuerden, tienen que aplastar aquí aplastar un poquito aquí el escalachín o el aplastador cerrar así de esta forma vamos a abrir nuestra pensé que hubiera puesto un grafe miren y aquí está nuestro grafe que eso no me olvidó mencionar, tenemos un grafe y vamos a tomar nuestro grafe. Miren, nuestro grafe tiene un pequeño orificio también en debajo. Vamos a entrar nuestro grafe por la parte del aplastador, así de esta forma. Tomando nuestras pinzas, de esta forma, y cerrando. Miren, cerramos así queda, miren queda muy bonita, ya tienen un juego de pulsera listo vamos a abrir bueno chicas, yo espero que este vídeo le haya gustado que esta clase le sirva a todas esas chicas del orfanato de Nahua perdón, miren le puse el grafe aquí <risas> Dios mío la profe se equivoca, miren chicas entonces lo que ustedes pueden hacer es poner otra otra argollita aquí para que la pulsera sea un poquito más grande si su si su muñeca es un poquito mucho más gruesa entonces cerramos bien y aquí está nuestro grafe ya puesto que lo pusimos al principio bien Vamos a cerrar nuestro grafe así de esta forma, miren como queda. Ahí ya tenemos dos pulseras. Miren qué belleza. Quedan dos pulseras ya hecha decorada con dijes, miren. Y grafe. Yo espero que este vídeo le pueda ayudar a muchas. Si no tienen la guaya por favor lo pueden hacer con el hilo nylon simplemente es poner el hilo nylon doble para que ustedes lo puedan la puedan realizar espero que me envíen sus fotos bueno chicas nos vemos recuerden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos videos nuevos eh, me pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy rd nos vemos pronto a otra de entrega. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad. Un fuerte abrazo. Bueno, chicas y chicos, este video es para ustedes. Yo espero que ustedes lo puedan lo puedan hacer. Bueno, nos vemos a otra de entrega. Se le quiere a todos. Bye.